Bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces a la segunda parte de esta clase. Eh, en la primera parte hicimos ese vistazo rápido por Wikipedia, su funcionamiento, eh, sus pilares fundamentales, su relación con la Fundación Wikimedia, ¿cierto? Ese material eh, ustedes ya lo tienen en el campus virtual, por eso es que el paneo o el recorrido intentó ser lo más rápido posible pero eh, deteniéndonos sobre ciertos puntos que mmm, nunca es lo mismo escuchar que leer un pdf en esta segunda parte de la clase vamos a entrar de lleno en educación y para eso eh, comienzo con la siguiente afirmación que para nosotros constituye un hecho y es que las tecnologías digitales y particularmente el, un entorno digital como es Wikipedia ya está en el aula ¿ya? es decir, ya está en el espacio educativo ya sea universitario o escolar eh, los estudiantes frecuentemente lo usan los estudiantes y las estudiantes eh, tienen una relación con los dispositivos tecnológicos que pareciera ser que son un, como una extensión de sus cuerpos eh, todo eso ya está los mismos informes de la OCDE eh, señalan que en Chile, eh, o que Chile más bien, es el país donde los adolescentes tienen el uso más excesivo de Internet. Sin embargo, la pregunta que nos surge es, si es que las tecnologías digitales están en el aula, ¿es igualmente cierto que forman parte del sistema educativo? Es decir, ¿Hacemos como docentes y como instituciones educativas un uso formativo y pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Usamos pedagógicamente Wikipedia o solo sabemos que quizás nuestros estudiantes investigan algunas cosas por ahí o lo copian en el trabajo? Vamos sobre la clase de nuevo. Para poder contarles un poco más acerca de cuál es nuestro proyecto educativo como fundación y particularmente como capítulo chileno bueno ahí se retoma un poco cierto esa pregunta Wikipedia y las tecnologías digitales ya están en el aula y si las hacemos parte de nuestras prácticas pedagógicas o sea, si hacemos ese nexo entre el uso que los estudiantes ya hacen de las tecnologías digitales y la formación eh, la enseñanza que es lo que a nosotros y a nosotras como docentes nos compete nuestra motivación entonces eh, es poder contribuir a las comunidades educativas a eh, instalar los proyectos asociados a la fundación Wikimedia con el objetivo de promover el derecho humano al acceso democrático sobre el conocimiento y también a la democratización del conocimiento, o sea, que nosotros y nuestros estudiantes y nuestras comunidades educativas participemos de la construcción de contenido digital. De esta manera, nosotros queremos entonces contribuir a que las comunidades educativas desarrollen estrategias colaborativas para pasar de ser simplemente consumidores a ser productores de conocimiento. bien, integrar Wikipedia en las aulas implica una nueva forma de experimentar el aprendizaje o sea, cuando nosotros realmente hacemos un uso formativo y dejamos de tener las tecnologías en el margen, o sea, dentro de lo que nosotros creemos que no vamos a llegar a dominar como docente, eh, valga la pena aclarar acá como paréntesis que eh, muchas veces nosotros nosotros ¿cierto? hablamos de que eh, los estudiantes tienen un gran manejo de las tecnologías, un poco esta idea de que la juventud sabe de tecnología mientras que los adultos, y ni hablar los adultos mayores, no. En realidad eh, me gustaría que complejizáramos un poco esa idea, porque la verdad es que varios estudios demuestran que si bien los adolescentes y las adolescentes y los niños usan muchísimo las tecnologías digitales, la comprensión que tienen de la misma, la diversidad de tecnologías que utilizan, es súper estrecha. O sea, si uno le pregunta, por ejemplo, a un estudiante de segundo medio, incluso de primero, segundo, tercero de la universidad, si es que está al tanto o tiene conocimiento de sus derechos digitales, eh, probablemente no los van a tener. Entonces, por eso es súper importante que nosotros como docentes integremos las tecnologías, las problematicemos, y las utilicemos a nuestras clases continuando entonces integrar Wikipedia implica una nueva forma de experimentar el aprendizaje ¿ya? significa entonces una experiencia de enseñanza y aprendizaje diferente ¿por qué? porque las, las clases pasan a concebirse como un espacio ya no solo para la escucha para la consumición de conocimiento, sino que pasan a convertirse en un espacio para la producción y gestión colaborativa del conocimiento. Esto implica reorganizar la experiencia misma del aula, o sea, eh, implica organizarse para definir proyectos, o sea, mmm, qué me gustaría editar, con qué contenido me gustaría aportar, eh, implica flexibilizar un poco los roles entre profesor y alumno o sea, esos límites tan estrictos a los que estamos habituados muchas veces eh, se rompen o al menos se flexibiliza la colaboración y la discusión se vuelven fundamentales ¿qué es lo que nosotros eh, intentamos promover? Eh, ¿cómo nosotros intentamos también promocionar nuestra acción en los espacios educativos? bueno, diciendo que Integrar Wikipedia en las aulas potencia las habilidades investigativas y críticas. ¿Por qué? Porque como veíamos en la primera parte de la clase, ¿cierto? Para editar un artículo en Wikipedia yo requiero investigar previamente, requiero tener un dominio de la fuente. Eh, si... No voy a crear un artículo desde cero, pero sí voy a editar uno que ya existe, necesito una mirada crítica sobre el mismo, intentar identificar qué sesgos tiene, eh, qué es lo que deja fuera, por ejemplo. A su vez, permite participar de una comunidad internacional de producción de conocimiento abierto, o sea, lo que yo creo, eh, ya sea en texto escrito, imágenes, eh, archivos de audio, tiene la relevancia de que no se queda en las cuatro paredes del aula ni en el computador del profesor sino que es un conocimiento que puede ser visitado por personas de cualquier parte del mundo que implica entrar en diálogo con la comunidad wiki y eso es lo que los estudiantes con los que nosotros hemos trabajado destacan mucho que es una motivación para ellos el hecho de que es un conocimiento útil a una comunidad internacional y eso le da un valor a lo que producen eh, que es mucho mayor bueno, obviamente eh, se potencia el desarrollo de habilidades digitales y no solamente eh, cuestiones técnicas que son muy importantes o sea, la satisfacción que genera aprender a editar en Wikipedia la satisfacción que genera poder subir una fotografía a Commons eh, o intercambiar en el espacio de discusión con otras y otros editores sino, eh, además de esto técnico las habilidades en ciudadanía o sea, yo aprendo o, o yo y mi clase aprendemos cómo es que eh, cómo es que se gestionan, cómo es que se ejercen los derechos digitales eh, cómo es que yo aprendo a ser un productor responsable en internet eh, y finalmente se potencia el aprendizaje colaborativo y significativo colaborativo porque generalmente cuando nosotros trabajamos en comunidades educativas con nuestros proyectos la idea es que eh, el área específica de intervención el tipo de artículo que, quiera, que queramos editar sea consensuado, se hace algo que resulte ser interesante para la comunidad educativa en general, eso implica discutir, llegar a acuerdos, proponer y también un aprendizaje que es significativo porque es el resultado de un proceso de investigación largo y que además yo luego veo que queda, eh, digamos, a disposición de todo el mundo en el quinto sitio más visitado de Internet. Bueno, nosotros actualmente tenemos dos grandes proyectos, que es Wikimedia en la universidad y Wikimedia en la sala. Wikimedia en la sala es eh, el proyecto a través del cual intentamos trabajar con comunidades escolares. Es más reciente que Wikimedia en la universidad, está en vías de desarrollo, por eso es que para nosotros este curso virtual es súper importante, porque es una primera instancia de formación docente de este tipo, de esta envergadura. Tanto en universidades como en escuelas, lo que nosotros hacemos es acompañar a docentes que se muestren interesados en que sus estudiantes creen y mejoren contenido en Wikipedia y en Wikimedia Commons. Actualmente trabajamos con seis universidades, entre ellas está eh, la Universidad Católica, la USACH, eh, estamos trabajando también con la Universidad Alberto Hurtado, con INACAP. Hemos llegado entonces a vincularnos con más de 600 estudiantes y a editar y mejorar más de 300 artículos. ¿Cómo trabajamos o cuál es nuestra dinámica? En realidad, y como intenta mostrar este cuadro, eh, no es una dinámica lineal, sino que eh, no es una dinámica lineal y tampoco es una dinámica de llegar a imponernos sobre alguna comunidad. En general, acudimos a comunidades educativas donde nos llaman, es decir, donde, ya sea porque se han enterado de nosotros o porque tenemos algún vínculo con un docente, eh, existe un entusiasmo previo por parte de esa comunidad para trabajar con los proyectos Wikimedia. Una vez que nos vinculamos con esa comunidad, definimos en conjunto el área de intervención. O sea, en qué nivel, con qué estudiante, qué área del conocimiento vamos a trabajar, eh, en función de ello, adecuamos nuestra intervención a las necesidades docentes. O sea, tenemos que, tiene que haber en realidad un momento previo importante donde eh, los mismos docentes nos ponen al tanto de las necesidades de los estudiantes, los contenidos que están un poco más flojos y en relación a eso nosotros adecuamos nuestra intervención. O sea, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con estudiantes de tercer año de universidad ...que trabajar con estudiantes de secundaria o de ciclo básico. Yo no puedo poner a una niña o un niño de 10 años a redactar un artículo sobre constitucionalismo en Chile. Eh, pero sí puedo, por ejemplo, eh, realizar trabajos con esos niños y niñas de 10 años... ...para que, eh, como parte de una actividad escolar, puedan salir a fotografiar sitios patrimoniales y luego aprendan a subirlo a Commons eso sí se puede hacer entonces la idea es ser bien flexible y adecuarnos a las necesidades de las comunidades educativas con las que trabajamos luego de este proceso previo eh, realizamos charlas y capacitaciones tanto a docentes como a estudiantes ¿ya? algunas charlas las hemos hecho solo con docentes eh, pero otras lo hemos hecho en conjunto con docentes y estudiantes y finalmente, nuestra intervención finaliza con las grandes jornadas de trabajo que suelen ser jornadas de edición masiva. O sea, nos juntamos, disponemos de un lugar, puede ser en, la misma, en el mismo establecimiento educativo o en otro lugar que podamos conseguir eh, para ponernos a editar. Por mencionarles algunas experiencias de trabajo, las sistematizamos en tres grandes áreas. En primer lugar, cuando trabajamos las tecnologías de la información y la comunicación como un contenido de aprendizaje en sí. Es decir, no como un medio para lograr un fin pedagógico, sino que concebir las TIC como un problema de estudio. ¿Qué hemos hecho eh, en este ámbito? Bueno, charlas para visibilizar la mecánica de producción de contenido en Wikipedia, es decir, cómo se construye contenido en la comunidad wiki. Eso es súper interesante porque ilustra a los estudiantes la diferencia entre una comunidad digital colaborativa respecto de otras comunidades digitales. Hemos dado charlas sobre derechos y ciudadanía digital que están eh, súper de la mano con el objetivo curricular de potenciar la ciudadanía en los estudiantes eh, hemos dado charlas más específicas que están dirigidas a explorar los usos de Wikipedia para eh, disciplinas particulares, por ejemplo eh, con la Universidad del Desarrollo en Concepción una charla destinada a conocer y explorar con estudiantes de periodismo bueno, cuáles pueden ser los usos periodísticos que tiene Wikipedia también y, en, y un poquito diferente acá, gestionamos iniciativas de donación de contenidos con escuelas y universidades estamos en un proyecto con el Colegio Sagrado Corazones eh, donde ellos nos van a donar material eh, histórico que es la revista del colegio que ellos comenzaron a sacar desde la formación del colegio en el año 1905 que es un importantísimo documento histórico ellos eh, nos van a donar ese material, o en realidad lo van a donar a, a la comunidad internacional para ser subido a Wikisource y que pueda ser digitalizado y utilizado por historiadores eh, de distintas partes del mundo. Otro ámbito es la formación docente en TIC. Hemos hecho charlas presentando los proyectos de Wikimedia en universidades y en escuelas, Hemos conducido talleres para explorar usos pedagógicos de los proyectos Wikimedia. Eh, bueno, este mismo curso virtual es, eh, esperamos que sea nuestra gran eh, puntapié inicial para este tipo de iniciativas. Hemos realizado también talleres presenciales en escuela eh, que han sido muy enriquecedores porque han sido las mismas comunidades docentes los que han terminado elaborando propuestas. Eh, de integración de wikipedia en sus aulas para sus necesidades específicas y finalmente la, el tercer, la tercera patita sería la producción de contenido digital o sea talleres y capacitaciones destinadas a enseñar a editar ya apoyamos la creación de artículos y de archivos multimedia por parte de las comunidades educativas han salido eh, materiales muy buenos por ejemplo, eh, con INACAP, con un curso universitario de traducción, generamos muchos artículos que no existían en Wikipedia acerca de literatura chilena. Eh, los estudiantes crearon el artículo en español y además su traducción al inglés y eso resultó ser muy fructífero para que también la comunidad angloparlante pudiera acercarse a la literatura que se produce en Chile. Si soy docente y quiero trabajar con Wikimedia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero intentar entusiasmar a otros colegas, ya, eh, porque obviamente tiene mucho más alcance esto si es que lo hacemos con la mayor cantidad de eh, colegas de distintas asignaturas, pueden salir trabajos súper interesantes. Lo segundo es pensar en una idea inicial, o sea, ¿qué asignatura por ejemplo me gustaría eh, trabajar, qué contenidos, qué habilidades en tercer lugar definimos la intervención de acuerdo al contexto educativo y a sus necesidades curriculares y finalmente tratamos de eh, contribuirles como Wikimedia Chile a que puedan generar estrategias de evaluación o sea una rúbrica específica y lo otro es ya decidirse y empezar